Somos de la mesa para el blindaje de las pensiones y estamos en Granada para recoger firmas, eh, como se está haciendo en 45 universidades de España. En la mesa estatal estamos 250 organizaciones de distintas sensibilidades, ideologías, signos políticos, asociaciones, partidos de todo tipo y lo que nos une es que se blinden las pensiones en la Constitución y es algo que no solo afecta a los actuales jubilados sino a las tres generaciones futuras porque blindar las pensiones en la Constitución impediría que se pudieran privatizar. Desde Vamos Granada apoyamos esta propuesta porque un sistema público y universal de pensiones es la base de cualquier sociedad justa, solidaria, que es la que queremos. Y esto debe recogerse en la Constitución, que es nuestro pacto de convivencia, nuestro pacto. Eh, lo que planteamos es que los ayuntamientos tienen que apoyar esto también y es lo que trataremos de hacer desde Granada.